Bueno, de acuerdo a la información suministrada por el CAD, eh, reportan en el barrio la presencia de unos sujetos armados. El cuadrante reacciona de inmediato al llegar al sector donde se encontraban esas personas. Eh, los reciben con unas armas de fuego y varios disparos, motivo por el cual el cuadrante reacciona también ante estos disparos. El personal de, que estaba esperando a los policías emprende la huida, en su huida dejan una motocicleta abandonada. Eh, hasta el momento no tenemos reporte de algún herido en el sector, los policías se encuentran bien, pero eh, destacamos la, la reacción oportuna por parte del cuadrante en atención a la información inmediata por parte de la comunidad. De igual manera, es la invitación permanente a los barranqueños a que cualquier persona sospechosa que vean que porta algún tipo de arma de fuego en motocicleta, caminando o que pueda atentar contra otra persona, nos informen oportunamente para poder reaccionar inmediatamente.